Bueno, pues estoy saliendo ahora del edificio rojo aquí de Ildefe, hemos estado haciendo las pruebas de todas estas historias del VGA, el HDMI, duplicar la pantalla, pero bueno, todo sale bien, El Ildefe además trabajan fenomenal, así que todo preparado para mañana, para dar mi primer taller de youtubers. Sí. Hoy y media de la mañana, allá vamos. Es muy fácil y lo chulo es que nosotros tenemos ya el lenguaje adquirido. Aunque penséis que no, nosotros tenemos muchos códigos de comunicación de vídeo y de audiovisual ya adquiridos. O sea, los entendemos perfectamente. Y muchas veces es una gozada saber que nosotros tenemos el, el control y la capacidad de hacer un vídeo. Hoy os voy a explicar que es YouTube para padres, y esto se emite en directo, entonces este programa que es gratuito, voy a cambiar el plano, lo tenéis ahí para descargar, lo instaláis, luego podemos ver un poco cómo funciona, pero es muy sencillo. Sabemos lo que tenemos que hacer, entonces llevamos un, un patrón, un protocolo, etiquetar, hacemos esto, hacemos lo otro, enlazamos lo que podemos, pero queda la parte del de contenido de calidad que tú estás haciendo, merece la pena. Tú estás realmente dando vídeos, un contenido audiovisual que sirve a la gente. Entonces ahí es donde tienes que poner toda la carne en el asador, pero con lo básico, el paso que das... Si estás preocupado en hacer buenos vídeos, es súper importante y lo consigues. En fin, ahí dejo atrás el DF, han sido cuatro horas, dar charlas en cuatro horas son intensas, es complicado. Y luego todo el proceso de YouTube, la gente tiene mucha curiosidad, no quieren estar por estar y son conscientes... De que hay mucho vídeo, que se hace mucho vídeo, pero que hay una gran oportunidad en, en YouTube. Me gusta mucho este formato de taller, tengo muchas ganas de seguir.